Si estás junto a alguien que precisa ayuda sanitaria, debes llamar a emergencias. Es importante, pues, conocer el número de emergencias de tu país. Si debes llamar a emergencias, sigue estos consejos. Intenta mantener la calma y responder las preguntas que nos hagan. Nos preguntarán de dónde llamamos, debes decir la provincia y ciudad, Deberás repetir cifra a cifra el número de teléfono o verificar que se trata de un teléfono particular. Un error en la dirección o teléfono puede tener consecuencias fatales. Sé cuidadoso con estos datos. Explica cuál es el motivo de la llamada y la edad y sexo de la persona que precisa ayuda. Informa también del estado de conciencia y de lo que se ha hecho hasta el momento. Dependiendo de lo ocurrido, te informarán que la ayuda va en camino y posiblemente te pasen con un profesional sanitario para consejos y orientación. Recuerda que el personal de emergencias está para ayudarte. Trata de mantener la calma y seguir sus instrucciones. Si has llamado desde un teléfono fijo, debes estar atento a él. Y si es desde un móvil, manténlo operativo. Y si tiene poca batería, intenta conseguir otro móvil y facilitar el nuevo número. Si hay cambios, mejoría o empeoramiento, debes llamar nuevamente a emergencias.